GG, escupiendo palabras, escupiendo mierda, cabrones. Tengo más material que si el día del Carmen Siempre por los cuartos nacimos muertos de hambre Esto es una nota importante Me quito las redes como room En Youtube podrá encontrarme como siempre Bien quedado, lo dejé aparte Fiel es poca, miel es poca Mola racha, la vuelta al parque separo si el paro, el parque está parado Yo no sé pararme El nervio sigue siendo el culpable Está pillado en sentido buen rollito El sentido que tú quieras socio pillado y solito, mal acompañado que va de pecho a poquito Al interesado el intercambio, besos por cigarrito no entiendes tú, no regalo ni estos pita al niño Jesús, veo lo bueno y lo malo, digo lo bueno y lo malo Lo no he hecho la cruz Hablando con Descarro No le tengo el fuego se si fin al cabo con él vi la luz Cuando el resto no estuvo, me forcé y no recibí nada a cambio. Me involucré en la música, la música fue mi mundo. Pero la música no es el karma y no me pagaron ni siquiera un duro. Dejé temas gratis, pasé beats. Que nunca se usaron porque les puse un precio no lo puse fácil seguiré solo en la música aunque esté acompañado tiré beef cuando empecé y me han tirado me sentí mc me sentí un gallo el tiempo ha cambiado y ahora solo siento las ganas que tengo de cagarme en todos tus muertos va para quien me llamó falso para el que no apoyó esto se sale de mi pueblo en cabra y un cabrón crezca se dará cuenta de que no tuvo razón y de que por comprar visitas no rapeaba mejor Hombre, la cosa es sacarlo todo lo que se haga, porque te da, a sea, ahí guardando el polvo acumulado, tío, me digo que el tema sido mejor o peor, que también te pasa más o menos como, y al final, un curso un que uno lo ha hecho y al final el tema ha salido de uno, hay que sacarlo, tío. La visualización no sube la apoyo a dos. Por eso digo, que ahí sabes que tienes mi apoyo, y tú sacarlo, hermano.